Vamos a hablar también de eh, las demandas que tiene Potosí. De hecho, 11 municipios del sudeste del departamento de Potosí apoyan el proceso de industrialización de litio. De hecho, no están de acuerdo con las movilizaciones a las que convoca CONSIPO. Municipios del sudeste del departamento de Potosí conformaron un comité para apoyar el proceso de la industrialización de litio y el desarrollo regional. Asimismo expresaron su respaldo al decreto supremo 3738 de creación de la empresa pública ilb Asisa. Informaron las autoridades municipales tras sostener una reunión con el presidente Evo Morales la mañana de este martes en la Casa Grande del Pueblo. Hace gestiones pasadas ya ha iniciado un proceso reitero, soberano, gracias a la voluntad y a la decisión de nuestros municipios de poder crear la región autónoma del sudoeste de Potosí. En ese sentido, se le ha informado al compañero presidente, además haciéndole conocer de que es una vía legal, constitucional, sujeta y amparado en la ley marco de autonomías. El alcalde del municipio de Tawa, Johnny Mamali, detalló que el comité estará conformado por autoridades y sectores sociales de los municipios de Uyuni, Porco, Tomabe, Tawa, Yica, Colchaca, San Pedro de Quiemes, San Pablo de Lipes, Mojinete, San Agustín y San Antonio de Esmoruco. Y por supuesto, proyectar el desarrollo de la región del sudoeste de Potosí. Este comité va a estar conformado por los 11 municipios donde se va a tomar en cuenta a las autoridades políticas, autoridades originarias y a las instituciones representativas de cada uno de los 11 municipios. Por otra parte, los municipios de sudeste de Potosí rechazan las medidas impuestas por el Comité Cívico Potosinista. Nosotros, los 11 municipios de la región del Suete de Potosí, más que nunca hemos determinado de poder llevar la industrialización del lucho boliviano. Como originarios, porque también tenemos nuestro derecho constitucional de poder hablar nuestros recursos naturales que están, tanto el litio, los minerales, nuestras aguas de silala, nuestro turismo, está en la región del sur de Potosí. Finalmente señalar que el gobierno trabaja en la respuesta escrita que será entregada el jueves a los representantes de CONSIPO que exigen mayores regalías por el litio y la derogación del decreto supremo 3738. Y lo que se acordó es que eh, se les ha de llegar la respuesta también por escrito hasta el día jueves en la mañana como plazo máximo y estamos trabajando en eso.